Señor Lendakari, ¿qué valoración hace el Gobierno vasco sobre la situación de los derechos de las mujeres en los alardes en relación con la actuación de las alcaldías en ambas localidades? Es que recascó, Lamentablemente volvemos a hablar de los alardes de Irún y Ondarribia porque nuevamente la sociedad vasca tendrá que asistir perpleja a una situación que es anacrónica y absolutamente injustificable en 2019. Y esto sigue porque en estos 20 largos años los partidos del Gobierno, los mismos que gobiernan tanto en Irún como en Ondarribia, no han dado la cara verdaderamente para defender sin fisuras los derechos de las mujeres. La vulneración del derecho a la participación en los alardes son la expresión máxima, más clara, explícita y sin complejos de la discriminación de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres en el espacio público, que es el espacio de todas y todos sin excepción. Aquí, señor Urcuyu, está, está sucediendo algo muy grave. Y es que las instituciones más cercanas a la ciudadanía, gobernadas por el PSE y el PNV, llevan años eh, siendo abanderados del machismo y la discriminación. Miren, La historia les va a poner en su sitio. El futuro es feminista y ¿sabe una cosa? que las feministas tenemos memoria. Llegaremos a un tiempo en el que miraremos atrás y recordaremos incrédulas el papelón que están haciendo ustedes en los ayuntamientos de Irún y Ondarribia, no poniendo ni la voluntad, ni el compromiso, ni las medidas necesarias para, volver, para resolver esta situación injustificable. El Gobierno vasco envía a la directora de Macunde para que parezca que apoya a los alardes igualitarios, y cada año la señora Landaida es increpada año tras año su Gobierno manda a dar, eh, a dar la cara a una mujer, debe ser cosa de chicas, que también es increpada por ser mujer. ¿Y sabe por qué es increpada? Porque ustedes están respaldando una alcaldía, unas alcaldías que aplauden, animan y promueven la discriminación de las mujeres. Y ya para rizar el rizo, el año pasado la consejera de Educación, en un gesto personal, le pueden decir que lo personal es político, evidenció su apoyo a una actividad cultural discriminatoria. ¿Ustedes evitan pronunciarse porque tienen miedo a perder votos acaso en estas localidades? Oponen los votos por delante de los derechos de las mujeres? El sábado junto a la balconada del Ayuntamiento de Irún, esa balconada a la que el alcalde Santano no se asoma cuando pasa el alarde igualitario, se podía escuchar. Todavía hoy estamos asimilando lo que hemos conseguido este año en el que hasta hace poco solo tenían cabida los hombres. Si se nos da apoyo y visibilidad podemos seguir creciendo. Animamos a todas las niñas, chicas, mujeres que no desistan y trabajen para conseguir sus sueños. Estas palabras podían ser de cualquier niña, adolescente, joven o adulta de Irún o Andarribia que sueña con un solo alarde público, democrático e igualitario, pero no. Todavía no. Son palabras de una jugadora de fútbol de la Real Sociedad que el sábado ejercía de pregonera en su pueblo, Irún. El señor Santano acompañaba a las jugadoras de fútbol a tres mujeres que representan a tantas otras que han sido históricamente discriminadas, excluidas e incluso increpadas por querer participar en una actividad que estaba reservada exclusivamente para los hombres porque participaba de ese acto y esa foto el señor Santano, porque eso no le pone, riesgo, no pone en riesgo los votos. Señor Lendakari, ¿serán capaces los partidos que sostienen al Gobierno, es decir, el PNV y el PSE, de terminar con el ninguneo que hacen a los derechos de las mujeres? Mientras no se posicionen ustedes con claridad, continuarán, continuarán siendo cómplices de la discriminación que pasa en los alardes. Y usted, señor Cuyu, con su silencio, con su ausencia, está habilitando los gestos discriminatorios de las alcaldías de Irún y Hondarribia. Nos vemos este domingo en Irún, señor Urpuyuk.